Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Eh, en esa ocasión es un día muy especial, es un día que por primera vez en tres años eh, aquí nuestro amigo José Mariano nos va a dar una entrevista y quiero contarles que es un invitado muy especial, eh, no nada más para este programa sino para todos nosotros en Canamich porque José Mariano es uno de los fundadores, junto conmigo, quienes comenzamos este proyecto eh, de cooperativa Canamiche en aquel momento del año 2019, que comenzamos pues, de la nada. Así es de que, si quieren conocer, emprendedores y emprendedoras, cómo iniciamos nosotros nuestro proyecto con palos y piedras, eh, sin dinero, porque ahorita ya dicen que somos fifís, que nuestros papás nos dieron herencias ni nada. Nada, así hoy van a conocer la verdadera historia, Aquí eh, el primer testigo de, de primera plana, que es nuestro eh, querido fundador también, Mariano. Mariano, te doy la bienvenida. Bienvenido, carnal. Muchas gracias, Pablo. Un placer estar aquí. Muy bien. O, oye, Mariano, pues eh, me gustaría que te presentaras tú por ti mismo, que le dijeras a la gente quién es Mariano, qué hace ahorita, qué hacía antes, cómo, cómo, cómo, sal, cómo surgió Canamich poco a poco. Este, pero primero, pues, ahorita nada más, este, quién es José Mariano. Pues bueno, ahorita ya soy papá. <risa> más que nada, me consume más el tiempo ahora ser papá. Este, pues realmente ahorita me dedico a la interpretación, soy intérprete bilingüe, domino bien el inglés y me gusta pensar que domino el español también. Y hago pues llamadas telefónicas, es lo que hago. Eh, bueno, videollamadas telefónicas. Eh, me especializo en la en hospitales, no como mucha gente que está en Estados Unidos, eh, pues va al doctor, yo soy el que marcan para poder ayudarles, facilitarles la conversación entre el paciente y el doctor. Ya tengo casi voy para tres años haciendo eso ya, me ha ido muy bien. Este, antes de esto, pues siempre he tenido la, ahorita estoy como empleado, so me me he hecho un poquito allí este el hate, pero pues siempre he tenido mente de emprendedor, ¿no? Eh, yo creo que me, también pues crecí en Estados Unidos, eh, tengo mente de inmigrante, siempre he querido eso más y más y más, pues ahorita me tocó la fase de aguantar, ¿no? Mientras me acomodo, pero pues siempre he tenido los negocios, ¿no? Uno que otro, siempre he sido bien biznero, eh, eh, un tiempo me dediqué a la compra y venta de autos, no eso todavía me encanta eh, estudié electrónica en automóviles me fue muy padre me encanta todavía modificar, modifiqué carros muchos años de mi vida y es algo que todavía no me apasiona pero pues ahorita te digo, me consume eh, el tiempo pues mi hijo y estoy muy agradecido por esa parte también yo creo que tengo una personita que que me alegra Inspira. mi Mira, que sí, no importa qué haga, siempre voy a querer eh, pasar el tiempo con él. Yo creo ahorita es lo que mi enfoque va, mi trabajo y mi hijo. Pues muy bien, Mariano, qué bueno que, que nos das este tiempo y sobre todo para que la gente conozca un poco de cómo surgió Canamich, porque pues ahorita ya todo el mundo ve que estamos en todos los estados de la república, con los productos, que vamos ahí poco a poco con la investigación, eh, pero no empezó así, ¿verdad? Tú te acuerdas perfectamente cómo empezamos, realmente con palos y piedras, creo que ni palos teníamos, eran puras piedras. Eh, ahorita dijiste algo muy importante de tu personalidad, y digo de tu personalidad porque pues, he tenido la fortuna de conocerte algunos años también muy de cerca, eh, precisamente pues eh, abriendo negocios, tuvimos distintos este, emprendimientos tanto en la Plaza de la Tecnología como en distintos otros giros, pero mencionabas algo que es muy de tu personalidad, que, que, que, es, eh, que fuiste criado en Estados Unidos, que tiene la mente de inmigrante, y yo creo que ese fue un factor determinante para que Kanamich tuviera éxito al principio, para que se fundaran esas columnas al principio. Eh, realmente tú a qué le adjudicas que pudimos porque al principio pues prácticamente era éramos tú y yo con un lado con una espada defendiendo y con otra cuchara construyendo no lo que lo que íbamos haciendo qué crees que que hicimos bien Mariano qué crees que eh, no cuál fue nuestro acierto principalmente eh, para decirlo en una clave no ahorita vamos a desarrollar la idea pero cuál fue nuestro acierto eh, obvio ya después eh, cuando te tuviste que mover de ciudad por lo de tu bebé eh, yo, yo me hice cargo pero sin lo que tú hiciste no hubiéramos llegado también a muchas cosas de las que, de las que hoy existen ya que han pasado más de dos años, tres años tú cómo lo, cómo lo resumirías ese 2019 y parte del 2020 que, que fue la etapa primaria de Canamich tú ¿tú qué reflexionas, güey? ¿Por qué, por qué seguimos ¿O, o, o por qué logramos fundamentar esa, esa, esta, esta industria, por así decirlo? ¿Tú, ¿Tú cómo lo interpretas? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Yo sé que hicimos un chingo de cosas mal, ¿no? <risa> <risa> Pero ¿qué hicimos bien? Tú que ya estás desde fuera, güey, que ves el movimiento. Este, ¿Qué hicimos mal? Ya sabemos. ¿Qué hicimos bien, Mariano? Pues um, creo que la la cosa que hicimos bien, eh, si no mal recuerdo, este, pues tuvimos buenos guías, ¿no? Eh, la idea de la cooperativa surgió de otra persona, ¿no? Nos dio la idea eh, porque él tenía más conocimiento. Nosotros traemos un viaje bien acá, me acuerdo, y él nos dio la idea y, y pues escuchamos bien a esa persona, ¿no? Que nos quería ayudar en ese momento, de hecho, nos ayudó en ese momento. Y, y, pues, nos pusimos a estudiar, ¿no? Era trabajar. Las personas que estaban involucradas en el proyecto, pues, era leerte bien, ¿no? La, las leyes, leer bien eh, hacia dónde iba. Ahorita, pues, este siento que esa parte la hicimos muy bien, ¿no? Y las personas que estaban involucradas en el... O las que dieron su... Porque unas van, unas... Unas llegaron, igual que yo, llegué, estuvimos un rato, pudimos hacer lo que podíamos, por, por algo de la vida nos tuvimos que alejar, pero no en su totalidad. Pues creo que allí las personas que nos rodeaban también, ¿no? Creo que las personas que, que pudieron comenzar con nosotros, este, pues eran muy buenas personas, todavía lo siguen siendo, pues apoyaron mucho, ¿no? Ahí, pues darle las gracias a esas personas. Siento que eso fue lo que hicimos bien eh, en, su, en su tiempo. Ok, aquí Mariano se está refiriendo, les voy a comentar un poquito el contexto. Cuando nosotros comenzamos con Mariano, de verdad no sabíamos ni siquiera que había tantos cannabinoides para nosotros era cannabis en general, en lo particular, pues yo no sabía ni qué era hemp, yo decía, ay, ¿qué es hemp? ¿qué es esto? o sea Para mí era un mundo nuevo. Pero todo el tema de la cultura canámica pues yo lo había, había vivido por el medio de la música, pero realmente cuando vimos, porque todo surgió un 19 de enero, que nos invitaron a una, una reunión de un multinivel, de un aceite, no sé si te acuerdas, Mariano, ese mismo día compramos, hasta nos cooperamos porque ni traíamos dinero, fuimos allá a Zambor, y compramos una revista que era expansión, que se llamaba El Próximo Imperio Legal de la Marihuana. Yo me acuerdo perfectamente de ese día, 19 de enero del año 2019, no, no, no andábamos bien económicamente, de tanto que nos gustaba el emprendurismo, pues ya habíamos tronado nuestro último negocio y realmente pues no estábamos pasándola nada bien, nada bien, nada bien eh, queridos espectadores este, no vivíamos yo creo que ni siquiera dignamente eh, pero ahí nos perdíamos la, la esperanza de, de, de hacer algo grande y nos juntábamos en la casa de un amigo, Alan Islas, que en paz descanse, ahí eh, nos juntábamos a, a platicar a echar una cervecita, a, a convivir con otros amigos, porque ese domicilio pues, estaba en el centro de la ciudad, el 100, y pues ahí llegaban todos, ¿no? Artistas, bohemios, eh, emprendedores, de todo. Y, y cuando recién compramos esa revista, que nos invitaron a este multinivel, dijimos, oye, entonces ese derivado del cannabis ya se puede vender legalmente en el país. Nos dijeron, sí. Fue cuando yo hice un stop así, y yo le dije, oye, ¿sabes qué, Mariano? Esto es gigantesco o sea, y ya después con esa misma revista de expansión y algunas otras cosas que ya nos pusimos a investigar de inmediato con Mariano, que la empezamos a hacer ahí de extractores alquimistas también al principio este, fuimos con esta revista y dijimos, mire licenciado el licenciado Epifanio, ¿por qué no mencionarlo? honor a quien honor merece fue como que no, nuestro primer mentor que nos dio la guía Ahorita ya estamos en la fase Gil Morelos, ¿no? Ya la, el mentor empresarial eh, de, de liderazgo eh, nacional e internacional como los Gil. Pero en ese momento, él fue el que nos dijo, hagan una cooperativa, porque Olga Sánchez así lo está disponiendo allá eh, eh, como, como su propuesta. Nosotros hicimos caso, como dice Mariano, no, no, no quisimos hacer lo que no se podía. O sea, nosotros ya sabíamos que no se podía sembrar no íbamos a estar haciendo marchas, aunque sí fuimos una, a la, a la primera que hubo aquí en Morelia, no íbamos a estar concentrándonos en lo imposible, sino lo que sí se podía hacer. Entonces, eh, yo también creo que ese fue un gran acierto que escuchamos a la voz de la experiencia que nos dijo, oigan, váyanse por aquí, este, pónganse una camisita, no anden tan guandajones, este, váyanse más formales, tienen que eh, cambiar el aspecto. ¿Cómo logramos sobrevivir los primeros meses Mariano sin dinero o sea porque te acuerdas teníamos que ir Uruapan con los primeros clientes que teníamos con los primeros socios ¿por qué no nos desanimamos? o sea hay muchos emprendedores y esto no lo digo nada más como para vernos soberbios Mariano y yo los chingones fundadores ¿no? sino que hay muchos emprendedores ahorita que a los dos meses o tres meses que no les funciona algo y ¡pah! se rinden ¿Por qué no te rendiste tú? Ya no digamos ¿por qué no nos rendimos los dos, no? Sino ¿por qué no te rendiste tú? ¿Por qué no dijiste ya al carajo, ya a lo mejor me busco un trabajo de verdad y... o, o me abro otro negocio que sea más sencillo, que no tenga que ver con algo que ni siquiera está regulado en la ley? ¿Cuál, aparte de, de de eso que hicimos bien, ¿qué es lo que te motivaba a ti? O sea, ¿qué era lo que te decía, sí hay que continuar con esto? Pues fíjate, a, a mí lo que me motivaba también era eh... Y no es por, yo en mi mente, yo sabía o, o tenía la idea que realmente esto se iba, se iba a convertir o iba a seguir los pasos ¿no? de muchos estados, uh, de, los estados, eh, ciertos estados de Estados Unidos, que allá no, no aprobaron, a mí no fue ley federal, ya ahorita, ya creo que ya hay federal, para, para el uso, pero fueron estados, ¿no? A la, la legislación fue a través de estados y los primeros um, estados que fomentaron que esto lo hicieron a través de cooperativas. Y ese es como yo como dije cuando don Epifanio nos dijo cooperativas, ya cuando nos, nos metimos más al tema, también California era uno de los primeros, ¿no? En el 94 creo que ¿no? empezaron y la mayoría eran cooperativas. Antes de ser inversionistas multinacionales y gigantescos, fueron cooperativas. Y ese era, ¿no? Yo, mi plan dije: con que si a las cooperativas son las primeras que van a empezar a dejar, pues quiero ser uno de los primeros. Esa es la que, la que, este, pues no me rendía por eso, ¿no? Y, y le, yo le hacía. Bueno, algo que yo siempre he tenido es de que, este como que me gusta ver los tiempos, ¿no? Y más o menos lo que me tocó vivir en Estados Unidos, yo lo calculaba a México y decía, ok, vamos tanto tiempo atrasados, ¿no? México va tan, un tantos años atrasados. ¿Cuántos años? ¿Cuánto lo... le echabas tú más o menos así? ¿En ¿Una década? Entonces, diez. diez. Una década, ¿no? Okay. Ajá, una década. Sí, porque a lo que en mi vida me permitía hacer y y la tecnología y lo que yo ya estaba acostumbrado, cuando yo llegué a México, era algo imposible todavía. De hecho, ahorita mi trabajo, ¿no? Hace 10 años, creo que esto se popularizó hasta ahorita, hasta los últimos 6, 7 años. no, no De, de hecho, algo... con la pandemia, ¿no? Fue como que Ajá, el boom. Pero apenas estaba... como 2017, 2018, era que algunos multiniveleros decían, oye, nos vemos en Zoom para una Ajá. reunión y no sé qué. Sí, este... Bueno, ya estaban, nada más que las empresas no habían invertido en México todavía, en los, lo que es la tecnología, que es lo que sí. más se requería. Después de la pandemia, a mí yo creo que ya anticiparon esa movida, ya, ya tenían la tecnología en su lugar para cuando llegara la pandemia, nomás todos home office, vámonos. ¿No? Pero yo veía ese mismo plano, eh, dije, California le tomó tanto del 94 a tal año para poder que si llegara, ¿no? A consumir los primeros productos libres con tu receta médica. Dije, ese es el mismo camino que vamos. Y luego ya cuando eh, comenzamos, pues también otro buen amigo, Leo Álvarez, eh, a mí su gente, luego, luego también nos contactó. Fueron uno de los primeros que nos contactaron y son de California. Abrazo, Entonces, a Leo. California. Entonces, ese ya cuando ese es como un... Van en el camino correcto, ¿no? Y dije, ah, ya le pegamos a otra, ahí vamos, ¿no? Y seguía calculando los tiempos. Era todo lo que dije, ok, ya vamos bien. Es, es otra parte más, ya vamos bien, ¿no? Creo que por ahí va la, va a ir el camino. Pues, pues esa es una referencia muy importante porque efectivamente lo que pasa en Estados Unidos algunos años, Mariano le calculo unos 10, yo más o menos también le calculo qué es lo que vamos de retraso. México y, y, y probablemente muchos países en Latinoamérica y, y es lo que nos dijo precisamente eh, el padrino de Leo en California nos dice, oye, es que así se empezó o sea, lo mismo que tú viste, que vio Mariano, hoy dijo oye, pues así empezó eh, realmente cuando le propuse a Mariano cuando al principio pues veníamos de un negocio de andar con muchos empleados Teníamos muchos empleados y, y ya veníamos como cansados mentalmente de andar, eh, le decíamos nosotros, andar arreando gente. Eh, y ya, ya estábamos cansados. Yo le digo a Mariano, oye Mariano, pues sí, mira, don Epifanio dice esto, yo vine entusiasmado y fíjate que la cooperativa, que bla, bla, bla, que ya leí. Y ya cuando Mariano también lee, también dice, no, no, no, no, eso es andar arreando gente, andarles diciendo qué hacer, andarles para qué. ¿Cómo ves ese? O sea, lo hicimos a fuerzas, ¿no? O sea, ya tuvimos que, nos tocó que ir a, a casi, casi como evangelistas a Uruapan y nos ponían la carpita ahí las vecinas y con, con Ibed y con la este, señora Sonia y con todas las vecinas ahí. Y, y vamos y dejamos nuestro mensaje, ¿no? Casi, casi como predicadores, como, como misioneros. Realmente, Mariano, si... Si, si, si, volveríamos a si volviéramos a comenzar, ¿qué le cambiarías a ese primer año? O sea, porque no sabíamos ni qué hacer. O sea, según íbamos a hacer lo que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Sembrar y quién sabe qué. Sembrar. Todo? Ya me acuerdo que hasta habías diseñado un invernadero robótico para que aprovechar todas las horas de la luz y que se movía. Y aparte en la noche prendían las luces y yo decía, ay, güey, no, pues qué chingón. O sea, yo nunca he sido muy sabio de eso. Pero... Ahorita con la experiencia con el Mariano, que ya es todo un padre de familia actual, y si volviéramos a empezar, o sea, si volviera a ser 2019, acuérdate que en 2019 tampoco había nadie, todos eran colectivos, nadie quería dar la cara, no había presidentes ni fundadores de ninguna empresa, ahorita ya hay presidentes, presidentas, fundadores, fundadoras, y bla, bla, bla. ¿Qué, qué, haría, qué harías tú mejor que lo que hicimos al principio? O sea, o pa, como para ejemplo de un emprendedor ahorita que nos estuviera viendo, si volviera a ser 2019, si tuviéramos esa oportunidad de volver a comenzar, ¿qué harías mejor? ¿A, a dónde le jalaría las orejas a Pablo Luna también, por, por, por así decirlo? Pues esa... Mí, siento que mu muchas de las personas que nos rodeaban, este, ya cuando comenzamos, no muchas, pues unas pocas, pero siempre, siempre he tenido esta parte, ¿no? Donde, como te decían, y no creo que ese no es el camino que tenemos que tomar con esa persona. O, o siento que nos, nos, nos... Evitarnos esos pasos que dimos con esas personas, más que nada, ¿no? Ser más prudentes al, al querer brincar a un proyecto y hacerlo con, con esta persona. Porque pues todo se escuchaba chido, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, pues hicimos varios errores, ¿no? Confiando en personas que... Las personas la equivocadas. Momento. Ajá, pero eso también es parte del crecimiento. Y... ¿Te acuerdas? No sé si tú te acuerdas, pero te, y siento que esta persona como que no, ¿verdad? Pero ahí vamos de tarugos, ¿no? Como que me hubiera escuchado más a mi interior, yo creo, en esas decisiones, ¿no? Yo sí al hubo final, muchas veces... Como que las acerté, ¿no? Cuando te las contaba a ti, pues yo me decía, Ay, como que no, no, no, me, no me cuadra algo aquí. Y entonces, no, pues es que ellos conocen más que nosotros, ¿no? Pero es igual, Exacto. ¿no? Y, y, y dije, ok, pues ahí vamos. Y al final de cuentas, no no resultaba, ¿no? nos dieron gato por liebre dice las abuelitas nos tocó, de hecho me acuerdo de un caso muy específico eh, en aquel entonces nosotros comenzamos a, haciendo participaciones tenían que dar una aportación no vamos a decir la cantidad ahorita, pero era muy pequeña era muy simbólica, era una aportación y había una persona que no voy a decir su nombre para no hacerlo famoso, pero Mariano me decía, me dice, oye esta persona con su pareja quieren entrar, pero no, pues no cumplen los requisitos. Aparte, como que no me dan espina, me decía Mariano. Y yo todavía de tonto, yo le dije, no, Mariano, necesitamos crecer, la organización, más gente, más, más crecimiento. Este, y, y le fiamos la entrada, ¿por qué no decirlo así? Le hice, o sea, prácticamente yo intercedí para que los otros socios junto con Mariano y, y, y yo le diéramos entrada y, y ya después hasta decía no que, que puso quién sabe cuántos miles de pesos y quién sabe qué. Pero sí, yo creo que también si volviéramos a empezar, eh, eh, muchas de esas cosas sí te haría caso más ¿no? Sí, más selectivos, pero también estábamos en una industria nueva. Así me voy a entender, fue cometer esos errores también a lo mejor no, no fue lo mejor en ese momento o después porque tuvo consecuencias o sea toda acción eh, tiene una reacción y esos errores pues tuvieron consecuencias este muy feas y pero también si no lo hubiéramos hecho o o, o si no hubiéramos dado ese paso lo que yo reflexiono a lo mejor no hubiéramos aprendido ciertas cosas que hoy nos sirven no evidentemente nadie quiere problemas ni yo ni nadie todos queremos andar por por la vía pero sí tiene razón debemos de, de ser unos de, de comprar unos 10 pesos más de, de prudencia y, y, y, y si sí ver esos filtros, ¿no? Afortunadamente, pues ahorita ya, ya no tenemos ese tipo de problemas, pero ustedes que van emprendiendo, es un mensaje para los emprendedores y emprendedoras, pues van a cometer errores y van a tener que hacerse cargo de sus errores. ¿Sí me doy a entender? Porque cuando vamos en, en organización, no es de que ándale y si sale bien tú todos somos organización y si sale mal pues el que, el que está ahí es el ah. culpable no y, y realmente yo siempre sí me sentí muy apoyado eh, por Mariano por los socios también que confiaron eh, en nosotros sí. eh, de, de financiar este proyecto en la actualidad pues todos están muy contentos los que están dentro pues ya eh, próximamente van a firmar sus participaciones ya eh, la, la, Ahorita lo que le estamos contando no era ni el ni el medio primer medio año, ¿no? Este, algo, una anécdota, Mariano, que te haya marcado en ese, en ese primer medio año, porque pues fue de todo, o sea, hubo gente que sí alejamos, que fueron muchos activistas también, que estaban en la onda de primero los derechos, después el mercado, que traen este eh, mantra, que a mí no me latía mucho. Eh, a, alguna anécdota que le quieras compartir a los emprendedores a lo que se van a enfrentar algo que no te haya gustado, algún mal sabor de boca este, algo de lo que les quieras prevenir a, en cualquier emprendimiento, eh, no solamente sobre lo del cannabis, uh -huh. pero en este caso pues tú ya eres un pionero cabrón, o sea lo, los aventamos todos esos problemas en el 2019, 2020 para, para lograr pues, lo que tenemos ahorita ¿qué le recomendarías a un emprendedor que, que apenas va comenzando en esta industria eh, que, que, que para ti haya sido como muy anecdótico algo que nos haya pasado porque pues pasamos de todo no desde organizaciones sí. que conocimos Ciudad de México, Guadalajara montón de lugares donde andábamos metiéndonos con Jaciel en Paz Descanse también que tuvimos un programa con Jaciel, pero pues ahí tuvimos una plática muy intensa con Jaciel Guerra, con Mariano este, de, de todo lo que se venía en la industria algo, algo que te acuerdes con mucho cariño, Mariano, de, de, del, del primer año. este Sí, fíjate, algo que estuvo bien chido, pero este como allí una clave para los emprendedores y cualquier negocio que, que están iniciando, pues sería que, pues, está raro, ¿no? Pero si tienen esta idea, sigan su idea, no, no pierdan la fe. Este, con lo mínimo se puede, nosotros no conocíamos absolutamente nada más que, no, la parte lúdica y un poco de lo medicinal, tuvimos que aprender lo medicinal, este, muchas personas igual como Jaciel, como este, nos topamos en el camino, eh, nos abrieron las puertas, ¿no? Ellos, ellos eran los primeros que tenían ya un producto, ¿no? importado, y ya aquí en México. Eh, también este recuerdo, eh, pues ellos nos trataron muy chido, la neta, yo creo que los otros grupos, aunque y fíjate que ellos eran también, ellos sí traían el, el activismo, pero también traían la parte, pues eran empresarios, este, empresarios, también ellos aunque escuche mal, pero ya traían ese también de del negocio, ¿no? De membresías, que es la, la otra que traían ellos. Eh, pero igual que ellos, no, yo me. Si ellos podían, ¿no? Si ellos rentaban un piso entero en Ciudad de México en no sé qué tanto piso, ¿por qué nosotros no, ¿no? Aquí en Michoacán o en Morelia. También eso lo veía así, ¿no? Si ellos pidieron, yo puedo también, nosotros también podemos. Y nada más era no rendirse, porque me acuerdo que en ese entonces estaban a unos cortos enviáticos y, y así medios. Airbnbs medios malos, nos tuvimos que. No, malos, el más barato, cabrón. O sea, o sea en la el zona Airbnb más fea, el Airbnb más barato. Ajá. Tuvimos sí. que caminar como una cuadra, ahorita me acordé, una cuadrota para llegar al World Trade, ¿no? Sí, sí, sí. Para en Varias cuadras tuvimos que caminar el, al World Trade Center. El, más que nada para, pues, reservar el capital que teníamos porque no era mucho. Exacto, es, ahí quería llegar, esa, porque la mayoría de las personas creen que, que nacimos con las marcas que ya tenemos, con los productos, con nombre. No, ahorita sí, tengo mi oficina muy bonita, eh, en un edificio aquí muy bonito en la ciudad de Morelia. Eh, tengo mi estudio en el que podemos estar grabando estas cosas. Este, tenemos productos en cada estado de la república. Han viajado a, al extranjero. Ahorita ya vamos a entrar en cadenas comerciales muy importantes, ya pueden ver los tés Canamich, los cafés Canamich, este, pero, eh, por ejemplo, esa vez que fuimos a Ciudad de México, apenas si nos alcanzó para el Airbnb más barato, apenas si nos alcanzó para el BlaBlaCar, también el más económico que había para regresarnos acá, súper incómodo, así, el, el, es de los viajes más incómodos que, que he tenido en mi vida, <risa> Pero pues yo también, como tú dices, ¿no? Lo hacíamos con mucho. Había algo que sabíamos, más bien había algo que no sabíamos, que sentíamos, ¿no? O sea, no sabíamos qué iba a pasar, uh -huh. pero sí teníamos esa corazonada así, no, decíamos, hombre, aquí hay algo grande. Después de haber leído las cifras, yo me acuerdo de eh, la, la revista Expansión, que era de miles de millones de dólares proyectados, yo decíamos, no, güey, o sea, con que nos toque un, una rebanadita, una rosadita, algo, algo que nos toque. Eh, nuestra primera oficina, ¿cuál era nuestra primera oficina? O sea, ¿dónde, dónde juntamos a las primeras personas, Mariano? ¿Tú podrías decirles eh, aquí a, eh, para que, pues, que sí, vean, es... no? No, sí, es donde íbamos, o sea, di el nombre, acabo que Lauro siempre fue muy bueno con nosotros. ¿sí? Ah, ok. Este, pues yo creo que no es para todo consumidor, ¿no? De cannabis en Morelia, yo creo que es muy conocido, fue muy conocido, realmente ahorita desconozco cómo está la situación, pero este era el bar mirlo, ¿no? A mí. Uh -huh. No teníamos ni para rentar una oficina o so Cualquier cita, a veces nos eran varias citas en ese desde la mañana hasta la tarde, yo creo hasta la noche, usando un, un bar, ¿no? Para reunirnos. Una terraza de un bar, ajá. Una terraza, o a veces usamos un cuartito para que ponían música, y pues más privacidad, ¿no? Ajá. Pero siempre fue ese, ¿no? La primera oficina eh, que usamos, ¿no? Para reunirnos, platicar con los socios, platicarles el proyecto, que ellos vieran. Eso fue la primera. Fíjense, era un bar donde permi me permitían, o bueno, no te permitían, sino simplemente no te decían nada más bien, si no claro. fumabas, <ríe> este, si fumabas más bien. No teníamos oficina, no teníamos dinero, a veces hasta los que invitábamos los pagaban la cuenta, pero sí a veces estábamos todo el día ahí en el sol porque no había sombra tampoco, o atrasito había una así más o menos una sombrita, y ya a veces hasta los meseros nos conocían, ¿no? Y decían, ay, los de Canamich. Y ya nos apartaban esa zona y pues ya pedíamos ahí nuestra cerveza. Eh, era intenso porque te tomábamos y fumábamos ahí. O sea, no es algo que, que espante a nadie. Todo el mundo toma, todo el mundo fuma. Pero ahí fue realmente, y junto con otros spots, algunos otros cafés donde íbamos también de ahí del centro, este, pero ahí es donde sentábamos a la gente porque el, al principio nosotros queríamos que nuestros amigos, los pachecos iban a entrar al negocio, pero ellos pues no, ellos andan en, eh, eh, eh, en su viaje y, y realmente pues no tenía, aquí lo acaban de escuchar de Mariano, no teníamos ni siquiera una oficina, ni dinero, ni cómo movernos, a veces no nos alcanzaba para una buena comida, por así decirlo, tendríamos que andar buscándole también ahí las cocinitas que más nos, no, nos alcanzara nos rindiera el dinero y, y pues yo quiero decirlo aquí público, Mariano, ya te lo he dicho en privado, pues estoy muy agradecido contigo, carnal, de que pues hayamos, este, nos hayamos puesto el, los guantes y salía los trancazos por este proyecto. Yo creo que ahorita, de, de todos los socios que tenemos, la mayoría te conocen, eh, la mayoría saben el papel fundamental que, que jugaste en Canamiche en su momento, en la dirección, ahorita pues ya nada más... Eres un accionista, nada más conservas tus participaciones y, y, y pues reconocerlo aquí públicamente, eh, que muchas cosas que ahorita ya disfrutamos, ahorita por ejemplo traemos un equipazo con, con Gil Morelos, ya lo, lo que siempre soñamos porque Mariano y yo siempre decíamos, ¿sabes qué? Pues nosotros le vamos a dar a Mariano hasta que encontremos a alguien mejor que nosotros para que, que siga dirigiendo, ¿no? Entonces, así fue cuando llegamos también, que, que, que fue la era uno, que fue con el licenciado Epifanio, con don Epifanio, que, que él fue el que nos dijo, ay, ya gana una cooperativa. Ahorita ya no nos sirve de mucho porque, pues, nosotros no perdimos el entusiasmo, pero Olga Salche sí, y ya dejó ahí su propuesta, nada más abandonada. <risa> okay. este, ahorita pues ya tenemos un equipazo, eh, liderados o mentorados por, por Gil Morelos, y, y se siente muy surreal, o sea, ver aquel momento de, de penuria, pero, pero yo no lo sentía así, o sea, yo sí sentía pues que no teníamos una oficina ni nada, pero yo tenía como ese ánimo, como ese, no pasa nada. ¿Qué sentiste tú cuando llegamos a nuestra primera oficina, ya formal, bonita, en una zona fresa, fresona de aquí de Morelia? ¿Qué, qué sentías tú cuando salías de tu casa, ibas hacia la oficina, Mariano, ¿qué pensabas? Porque estaba bonita, ¿eh? La verdad, estaba, llegamos a un lugar fresco, güey. O sea, ¿qué, uh -huh. ¿Qué ibas pensando, güey? O sea, tú... Eh, algo que nos quieras compartir. No, pues ya es un alivio, ¿no? De, de, de reunirnos en un bar hasta ya terminar una oficina que era muy accesible, fíjate. Este, no nos salía... Estaba bonito y no nos salía caro, así para uh -huh. lo que era, para lo que nos ofrecían, ¿no? Yo creo por eso... Luego, luego le brincamos y agarramos. No, pues muy relajado, ¿no? Ya en la mañana yo me senté así todo este... Pues con la energía, ¿no? Ay, porque luego, luego te cambia la actitud. Entras, hola, buenos días, buenos días, los demás. Muy bonito todo, ¿no? Con jardín y todo el pedo. Empresas, pequeñas empresas que están alrededor, pues también sientes su energía de ellos, ¿no? que Buenos días, buenos días, sí, ah, y y ¿a qué se dedican? Y compartían ideas, ¿no? Y, ah, ok, y, y así, ¿no? Y ofrecían también servicios y nosotros les ofrecíamos. Y lo chido es que tenía un jardín, ¿no? Me acuerdo que el jardín estaba bien chido. Por, si no queríamos estar en el cuarto, nos salíamos afuera a trabajar en el sol, si estaba bonito el día. También eh, para la sala de reuniones también que, que tenías que reservar, pues también estaba muy bonito, ¿no? Sí. eso me acuerdo muy tecnológico también sí eso ya fue un cambio no ya sentíamos un paso más arriba llegamos vestidos muy bien bueno decentes no sí porque era una regla que nos pusimos no a ver a ver cabrones aquí no podemos llegar en chanclas o en camiseta o en chorca todos tienen que ir con una camisita y por qué porque a cualquier hora nos cae alguien interesado sí. en nuestro proyecto y, y pues hay que vernos bien no yo creo que ese fue otro acierto también, el, el, el ponernos camisita el, el, en los eventos. Por, pues yo para el primer evento me compré un traje, porque yo ni usaba traje. Nosotros no éramos de, de andar en, en traje, no andábamos en, en, en eventos públicos ni nada. Pero a partir de ahí, Wow O sea, eh, ¿sí? sí, sí, sí, definitivamente ya no era lo mismo. Ya cuando invitábamos a alguien a nuestra oficina, con jardín y todo muy bonito pues ya llegaba la gente y uno hasta se sentía más seguro, ¿no? Porque decías, ah, aquí hay café ilimitado, hay té, hay agua, ¿eh? eh sí, sí, sí, estuvo muy, muy, muy, muy agradable. Eh, ¿Recuerdas el primer evento que tuvimos que, que nosotros, por como tú dices, por andar confiando en otras personas, nos dejaron con el evento ahí colgado porque de la presión hasta se enfermaron? Este el primer evento Poliforum, ¿te acuerdas? De, de, que que ah, fue okay. acá en 2019, fue mayo del 2019, Mariano, o sea, en enero nos surgió la idea, febrero, marzo, abril, mayo, en menos de cuatro meses, en menos de 120 días, ya estábamos generando un impacto internacional, porque esa vez los medios, en aquel entonces no se hablaba mucho del cannabis como se habla Pero ya bueno. ahora. No, antes hasta les daba miedo a todo mundo, así de, ay, no, pinche marihuana, ese evento de Poliforum yo siento que marcó un antes y un después para Canamich, porque la rueda de prensa llegó a dos mil y tantas vistas en minutos. ¿Qué, qué sentiste que cambió después del Poliforum? Para los que no sepan lo del Poliforum, métanse a mi página, Pablo Luna... Este, también si quieren ser distribuidores ya de en esta nueva era, ya no los vamos a juntar en una terraza de un bar, ya tenemos oficinas bien chingonas, si quieren ser distribuidores de nuestros productos, Karen mitch ya saben mándenos un mensaje aquí a la página de Pablo Luna eh, ¿qué, qué, ¿qué sentías tú Mariano de, del evento Poliforum antes y después? porque fue un antes y después de la oficina y el Poliforum marcó un antes y un después también, porque ahí estábamos sí. hasta con los policías tomando las fotos y hablando de la marihuana sí, sí. y toda la onda este... ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, ¿Qué notas tú ahí en esa eh, transición poliformo o el antes y el después del poliformo? Fíjate que, que después de, del, este, del evento de poliformo ya era como más formal como que antes era entre los amigos entre eh, los, los que nos conocían la gente que podíamos vincular en nuestros círculos, a través de los círculos, ¿no? Pero ya después, pues, este, como dices, ¿no? Hasta nos tocó con un oficial. Eh, al, lo, los, las personas que, que eran, uso recreativo, al, le preguntaron al oficial, ¿no? Que, este, ¿Por qué les pegan? Ajá, ciertas preguntas que hasta, hasta el oficial, pues, como que se sí, incomodó, como... las, las respondió bien, ¿no? Las supo... Y, y nos decía no, pues sí, tal vez es legal, pero ya está, ya no, eh, no traten de usar eso, no, como hasta nos dio tips, ¿no? Al, al público, eso me gustó mucho, pero creo que era más seriedad, de ese, de ese punto en adelante era como más seriedad, ¿no? La gente que ya nos conocía nos vio como, ay, estos van en buen camino, y la gente que no nos conocía nos empezó a vincular, digo, ah, ok, estos pues no son, you know, este pues como los pachecos normal, ¿no? Porque siempre fuimos, pero este ya éramos un poquito más responsables, ¿no? Al momento la gente que, eh, se me olvida la la la que era directora del poriforme en ese entonces, ya también nos, nos trató más, omega más, más respeto, ¿no? El, uh -huh. al, al, al, más que nada el público que nos acompañaba también. A mí de, vio que ya éramos un buen, un buen de personas, ¿no? En este tema. Y, de hecho, fue nuestra primera rueda de prensa ahí con... con ajá, sí, me acuerdo de este... Pues como que nos vieron más serios, ¿no? En cuanto al tema, no nada más era como, ay, quiero mis derechos, vengo en marcha una vez y ya no me aparezco en todo el año, ¿no? Sino que fue algo más ya... Ah, ok ya vienen más, más informados, más actualizados, van en serio, no nada más es algo que están comentando, sino es algo más serio. Creo que eso fue el que, lo que el trato de las otras personas hacia nosotros. Ya. Seriedad. Y fue también respetar mucho, porque nosotros respetamos a, a, al gobierno, nosotros solicitamos ese espacio, y como tú dices, ya era más formal, ya no era de andar con nuestros compas, con un porro y una chela, y platicando de un proyecto, ¿no? Ya era de ir con gente del gobierno y decirles, miren lo que hay, denos un espacio, porque queremos informar a la sociedad, venimos a hacer una revolución. No, hombre, nosotros traíamos una mente de que íbamos a cambiar el universo y que ah, se nos atravesaba y decíamos, no, hombre, este es el, el, el futuro, bla, bla, bla. Sí, sí, sí fue un, un cambio muy brusco y, y yo creo que también fue algo que nos saltó a la fama porque ya surgieron los primeros medios. Yo me acuerdo que llegamos al Poliforum ese, ese día, pues todavía acá como norteados porque pues era temprano y, y nosotros pues no somos así. Yo, yo no soy así como que de levantarme bien temprano. Y de repente me dicen, ya es la rueda de prensa. Y yo le dije, ah, pues órale, qué chido, a ver qué cómo, a ver qué dicen de nosotros. ¿no? Dicen, no, pásale tú, cabrón. O sea, yo digo... Y pues sí se me da lo de hablar, ¿no? Pero no, no lo tenía en mi guión, ¿no? Así de, ay, voy a llegar a dar una rueda de prensa. Y...". No, o sea, para mí, da, dar una rueda de prensa era nada más la gente muy importante, ¿no? Que se sienta y dan un, un, un informe de algo. Y me acuerdo que ahí estaba sentado a un lado de Omega y, Omega. y, el, pre, y el presidente municipal, ahí había tenido su, su reunión, me acuerdo, de seguridad, ah, sí. porque salió la Sedena, salieron todos... Y de repente empezaron, pasaron a un lado de la rueda de prensa y escucharon, no, pero la legalización de la marihuana y que hay pastos, todo, todo el séquito de, del, del, del, del, del, del, del, pues, de la Sedena, de los, del ejército, de la, la Guardia Nacional, el presidente municipal, sus asistentes, ¡pum! Se pausaron todos y se quedaron ahí en la rueda de prensa. Y yo fue cuando dije, wow O sea, se quedó a vernos el presidente municipal en turno, que en aquel era el profesor Raúl Morón, y, y, y el general, ¿no? O coronel, la verdad no distinguía entre el rango, pero era alguien que llevaba hasta escoltas y guaruras y todo del ejército. A mí se me hizo muy impactante, fue como una señal, o como tú mismo lo dijiste, dices, vamos bien, o sea, fue, para mí también eran como señales de... Este, como de Dios, ¿no? Diciéndonos, por aquí es, mijito, por aquí, mira, hasta te están viendo, ¿no? Hasta <risa> se pararon para verte. Y, y realmente fue un antes y un después porque fue cuando me animé a hacer los videos. Si no, ni siquiera estuviéramos haciendo esto. <risa> oh, sí. Fue cuando, ah, caray, aquí hay una mosca en mi estudio. Ya. Bueno, este... que vimos que el potencial del video tenía Ana. un buen alcance, ¿verdad? No, bueno, ya lo habíamos visto con... con no, no, no, a mí no me da vergüenza, la verdad, con el Máster Muñoz, con el Carlos Muñoz, que decía que todo lo que se hiciera en imágenes, pues ya era del pasado. Uh -huh. que ahorita todo lo que se hiciera en video era 2019. Y él mismo decía, agarra tu teléfono y ponte a grabarte a ti mismo y dale a tu negocio. Y fue lo que empecé a hacer. Al principio yo me acuerdo que, que alguno de nuestros socios, eh, de aquel, del principio de cuyo nombre, no quiero acordarme... <risa> hasta se burlaban así de ay esa mamá que ya se siente youtuber o cosas así, o sea, en vez de decir oh, pues órale, chingale, no, a ver si sale algo ya, pues tú y yo ya estábamos acostumbrados hasta hacer el ridículo no, no, no era algo para nosotros este, nuevo en las ventas uno tiene que ingeniárselas y y, y, y realmente sí vimos lo del video, lo del video fue fue magnífico y si pudieras ahora, Mariana, quita te otra pregunta casi de puros viajes al tiempo, hablo que, es que acabo de ver, volver al futuro. Si pudieras viajar al tiempo, pero ya no ahora que, que volvieras a empezar, ¿no? Esto suena como de Pacheco, ¿eh? porque este es un programa también que muchos Pacheco lo ven. Vas a viajar en el tiempo al año 2019 y vas a entrevistarte con, con Pablo y con Mariano de ese tiempo, ¿qué consejo le darías? O sea, ya sabemos de que las malas compañías no van a venir, o sea, ya sabemos eso, este, pero ya regresas tú ahorita, güey, así, el 2019, y le dices a Pablo y a Mariano, le dices, venga, les voy a invitar una chela, a Mirlo. Este, ¿Qué nos dirías? Mm, bueno, eh, así, en una cachetada, a los dos. Este... No, que, que no, en ese entonces que, que nos enfocáramos más en los videos, así, enfóquense en los videos, enfóquense en, en esta manera de, de hacer, aunque pues es publicidad, ¿no? Pero es, es una manera muy efectiva, ¿no? que Y si pudiera, que fueran cortos también, que fueran ya, más sí. cortos, ¿no? adelantarnos, ¿no? Bueno, a, al TikTok, así de... Que saben no que ustedes no shorts, saben, ustedes no saben, ¿tú? pero va a salir una plataforma de TikTok, ya te imagino, güey, ahí dice... A ver, pendejos, Ajá. ustedes no saben. Ajá. No, creo que ni YouTube tenía los shorts, así ¿No? que... No, no, cortos, no nadie, Dios, nadie, ¿no? Hagan videos cortos, pendejos, y, y... o un informe, ¿no? Las tres, algo así, las... Ajá. Las... Eh, eh, o las eh, tres cosas principales de esto, ¿no? O, o incluso aviso medicinal, ¿no? Creo que Kevin ya, eh, ya después comenzó a hacer videos donde daba eh, su aspecto de médico, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Pero sí. esos así como en vez de que los, ya ves que hacíamos que los beneficios del cannabino, el cannabis o no sé qué, eh, y eran todo escrito así en un viejo escuela, que los hubiéramos hecho videos y cortos, ¿no? Es, enfóquense en eso, cabrones. Hacer videos cortos, informativos. Ese sí. Carnal, ¿tú? pues imagínate, güey, que viajaste en el tiempo y que nos lo estás diciendo ahorita. O sea, eso hasta ahorita está vigente, sí me voy a entender. O sea, ahorita es lo de los videos cortos, el beter no sea. Yo no tengo TikTok, güey, la estoy cagando. Ah. Tú también de seguro ni tienes, ¿no? O lo malo tienes para ver a los demás y ya. Como ah, yo. Eh, pero sí, nada más. No me atrevo a hacer los videos, pero sí. Pues este, Moni. Moni ya sí hace videos, pero son para ella, nada más. Pero sí, así como no, que la rola. Ajá, pues, el es, tren ajá. No, no. Oye, ves que ahorita las mamás que. Eh, Has visto el del que hacen que. El, ya hace rato que sale el video, pero hay videos que, que como que hacen con los niños. Como hola mamá, ¿cómo estás? ¿Qué te dije? O oh, del pingüino, ¿qué vamos a hacer hoy? Y, y puedes... Ah, que como que doblan la voz, ¿no? Que ya ah, viene como una pista voz. y ahí como que están doblando ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Moni tiene de esos, pero son... No los sube pues nada más. Sí, son personales, ahí. ¿no? Son... No se publican. Ah, o Marianito, a mi hijo, pues Marianito, que se llama igual que yo. Él siempre le gusta andar viendo también este... No sé si has visto que de, Hicimos, hizo un video donde sale Goku ¡puff! Tu pelo Pero que es, es, es como, ya ves que te cambian a veces la cara O te ponen Ajá, Los filtros de, Ajá. Y pues él se ve, ¿no? Y dice, ah, ok, ya estoy O le cambia <risa> la cara Y es, es como muy fan así eso Ay Sí, Esa. no, pues Ahorita lo de los videos sigue siendo sí los videos cortos por supuesto este, este, este video se va a convertir en muchos videos cortos le vamos a sacar mucho billete este video porque apenas le pudimos llegar al precio acá a Mariano para que nos diera una entrevista <risa> eh, ¿tú cómo ya estás tienes tu, estás en tu negocio este de, eh, en, la, en la empresa de, de, de inglés, doblaje de, de todo lo que estás haciendo ¿cómo ves la industria del cannabis? Tú que, que estuviste aquí desde el 2019, que la viviste desde dentro, que conocimos a los CEOs de algunas empresas, ¿cómo ves el futuro de, de la industria del cannabis en México y en el mundo? ¿Cómo lo ve Mariano? ¿Cómo ves tú el futuro, carnal? Pues fíjate, este, si vamos siguiéndole los pasos a, a ciertos estados, de Estados Unidos. Ah, creo que allá, bueno, del, del estado que yo hablo, que, que toma muchas referencias, California y Texas, ¿no? Texas porque viví. Eh, pero creo que en un momento eh, ellos no aprobaron el uso lúdico, uh -huh. pero sí tienen eh, el uso del aceite, de ejemplo, cannabidiol, y creo que llegan a un, de hecho, ahorita creo que hasta eh, están a un nivel donde puedes ir al Oxxo y comprar el aceite. Como aquí en México, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, aquí en el do, en las farmacias similares. La este, sí. ya encuentra CBD y ya ves que están en cada esquina, entonces, yo creo sí. que ya estamos casi en ese. En esa etapa. Sí, que como las la, ah, no, que vas a la tiendita de la esquina y está, ¿no? Eh. Me hubiera gustado más que, que pues, por supuesto, ¿no? que fueran elaborados, o mínimo la materia prima en México, pero la mayoría de los productos, eh, la materia prima viene eh, es importada. Pero siento que, que en algún momento eso sí va a pasar, nada más pues, requerimos que el gobierno federal acelere el proceso. Pero incluso en el mundo, ¿no? viendo los otros países que, que también van avanzando, I mean, creo, creo que va a llegar a un nivel que, que este, en mínimo el uso medicinal va, va, a, ten, va a estar libre, ¿no? Eh, no sé si vistes este, algo que, que también, este, ¿no? tú que te gustan los business, no sé si has visto que, que México tiene la potencia de convertirse en una potencia mundial por la mano de obra eh, barata, que ahorita muchas empresas están viendo a mí Como Tesla, como... ¿no? Sí. Eh, es, Tesla. Tiene un nombre en inglés, no me acuerdo por qué chingados les ponen los nombres en inglés siempre esto, pero sí, sí, sí. Ahorita México es el foco de muchas empresas a nivel global por la guerra económica que hay entre Estados ah. Unidos y China. Y entonces, pues todas estas empresas que le quieren vender a Estados Unidos pues dicen, pues la única forma de vender a Estados Unidos es instalarnos en México uh -huh. y de ahí, este, mandárselos pues, para arriba. Al norte, ajá. Y luego tenemos sí. una población muy grande también que, que, que es lo que permite esto, ¿no? Eh, por a eso ver, es... no, no, no, no, no, ahí ya no coincido contigo. Cabrón. Es algo que hemos hablado. A ver, a ver, a, a ver, a ver, ver. Por ejemplo, yo todos los mexicanos, principalmente michoacanos que viven en Estados Unidos a, que yo conozco y la mayoría, o sea, porque eso lo podemos ver hasta en las noticias y todo, son gente que respeta la ley, Mariano. En Estados Unidos, que trabaja, que trabaja mucho, y después de trabajar, sigue trabajando. <risa> Dos, tres trabajan. <risa> sí, Pe y, y que ahorran, y que, de hecho, hay un estudio que en Estados Unidos, los inmigrantes mexicanos son los que más cash en efectivo tienen. Si ¿sí me entiende entender, en ahorros, en, en, en la bolsa, pues así, en, en físico. En México, aunque tengamos esa oportunidad, Tú y yo tuvimos la afortunada eh, bendición de trabajar alimentos y bebidas. Tuvimos muchos empleados, güey. Tuvimos mucha, mucha rotación también de gente muy irresponsable. Obvio, sí. tuvimos gente muy talentosa, muy chingona, Talento. que donde yo me los encuentro los saludo con mucho respeto, pero también cada caso que tuvimos. Y, y eso es mucho de la cultura del mexicano, de que aunque muchos se quejen, pues aquí en México las cosas son muy fáciles, aquí con poquito comes, con poquito que trabajes este, sobrevives no vas a tener los lujos, no vas a tener un iPhone a lo mejor ¿crees que, que, que sí podamos aprovechar esa oportunidad histórica? ¿crees que sí tengamos esa mentalidad como país? porque en México pues todo es un país paternalista, es un país que todo quiere que papá gobierno ¡ay! es que el gobierno no, es que el gobierno es que esto, esto muy mente como de izquierda, ¿no? ¿Tú crees que podamos aprovechar como país esto, Mariano, que se viene? Eh, creo que sí. Fíjate que sí. Eh, mira, yo, yo y te voy a decir esto de mi propia experiencia, ¿no? Yo no estuviera trabajando en lo que hago ahorita, si no fuera por todas las prestaciones que me dan y el salario, ¿sí? Si no yo tuviera mi negocio, a mí y estás hablando que yo, alguien que no fue ni a la uni, pero tengo el gran beneficio de dominar dos idiomas, que soy bueno en una cosa, gano un poquito más que... Yo creo que igual, o un poquito más que un profesionista, alguien que fue a la uni, ¿no? Yo creo que un poquito más, ¿eh? Yo creo que... Ah, creo, <risa> que, que, que, ganas mucho, un más. creo que ganas mucho más, güey, que un profesionista pero Me aguanto, en me aguanto, porque a veces es, es, es una chamba que... El que lo ha hecho, hay días buenos y hay días malos, pero te aguantas. Es bien, es bien difícil para mí renunciar porque todos los beneficios que tengo están en contra. ¿no? Yo tendría que tener un negocio que en mínimo me diera eso. Olvida las prestaciones, que mínimo me diera lo que yo tengo de ingreso y es lo que yo siento que estas empresas van a venir. Ok. La empresa que yo, que yo trabajo, hay varias que ya están viendo, eh, igual aquí en México, hey, vamos a meter eh, este tipo de, y son salarios, no, a mí comparado a un mexicano en Estados Unidos, no vas a ganar lo que gana, por supuesto que no, no pero a las empresas le estamos ahorrando, yo creo, mira, yo creo que alguien en Estados Unidos por hacer mi misma chamba, ganaría tres veces lo que yo hago. Oh, bueno. so, les está dando dos tercios de un salario más aparte oficinas, ¿no? Imagínate que que hagan Tesla va a hacer eso. También incluso a los a los que tienen puestos chidos como a los eh, de administración, a los CEOs. A mí, a lo mejor al CEO sí le van a pagar un salario digno, pero no comparado a un a un salario de un, de un CEO o, en Estados Unidos o uh -huh. a alguien o un mexicano que se la rifó y que trabaje en ese, que esté en Estados Unidos, no, güey. A mí estás hablando, nos están pagando salarios que son muy, muy, muy mejor, mucho mejor de lo que estamos impuestos, pero todavía son a lo, lo que es de país a país son salarios bajos. Sí, pero fíjate, mucha gente va a aprovechar esa oportunidad, porque para y, y para ese tipo de empresas también no van a querer que no, el güey que se tituló, ¿no? Estás hablando, son cosas que alguien de la prepa va a poder hacer, ¿no? Son, van sí. a ser todas manualidades. Aquí en donde vivo Salamanca, también hay mucha industria, ¿no? Nada más requieren tu prepa y ya. Leer, escribir tu prepa y ya de allí aprendes tu oficio que sepas soldar muy bien y te meten. Para mi empresa, pues yo puedo trabajar en cualquier parte de México, siempre tenga internet, pero no se fijaron ni en nada más querían saber qué nivel y te hacen las pruebas ellos mismos, ¿no? A ver tu inglés, a ver tu español. Ah, pasaste, vamos, ¿no? Como ya en no Google, ¿no? Fijando. Como en Microsoft, como en las tecnológicas que no te piden... No está a está ver tu un... certificado de la prepa y de la universidad. y de bla, bla. A ver qué sabe sí. hacer muchacho. Usted sabe hacer esto, usted tiene este puesto, punto. Ya se están fijando más en las, en las habilidades de alguien, ¿no? De, si eres bueno en algo y, y solicitas eso y pasas, te van a dar el empleo, ¿no? Y pues para alguien así que diga, ay, no tengo uni o algo, y, y puedes ganar bien, a mí lo vas a aprovechar al máximo, ¿no? A mí no te vas a quedar la vida, ¿no? Yo como yo no me pienso quedar la vida, pero mínimo por la etapa que estoy viviendo, mientras mi hijo crece, pues yo le tengo que asegurar algo, ¿no? Pero pues siempre ya estoy planeando la siguiente movida, ¿no? Sí, ya... La siguiente movida de productos, Canamich. <risa> ah, pues, y, es y ya este, a, a, para cerrar, me gustaría, cuando comenzamos, pues en Estados Unidos yo creo que ni siquiera sospechaban que existíamos, yo creo que más que tu mamá y ser hermanas. Eh, ahorita ya hay más de 8 mil personas que nos siguen en Estados Unidos, de hecho después de México es el país número 3, el número 2 es Colombia. Eh, pero ahorita Estados Unidos es el país con más seguidores que tenemos después de México y Colombia, porque sabemos que la marca Canamich es muy conectiva. Hay gente que está bajando a Tijuana a comprar los productos Canamich con CBD. Hay gente que está yendo a Sonora a comprar los productos eh, Canamich por la conexión, o sea, sienten una conexión de paisano. Así me va a entender como cuando estás allá en Estados Unidos. Yo nunca he estado ¿eh, en Estados Unidos eh, como inmigrante ni nada. Como el mole de casa, dije. ¿eh? pero que sientes cuando va el grupo, ¿no?, de música regional mexicana, que aunque ni te guste, pero dices, ah, no mames, güey voy, porque ahí se siente México, ¿no? sí Estamos generando eso nosotros con, con nuestra marca Canamich, y, y, y principalmente porque la mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos son de Michoacán, eh, hay muchísimo este michoacano. ¿Tú qué tienes esas dos mentalidades, Mariano, de inmigrante eh, mexicano en los Estados Unidos y, y de mexicano? ¿Qué mensaje les darías? Si quieres puedes hacerlo en inglés, en español o en spanglish. Tú sabes que de todas maneras no te voy a entender lo que digas, pero, pero no es para mí el mensaje. Eh, eh, tenemos esos 8000 personas que nos siguen, 7000 y tantas 8000. ¿Qué mensaje les darías? Porque todas esas son personas con capacidad de inversión. Todos trabajan, todos tienen ahorros. Bueno, no todos, pero la mayoría eh, tienen ahorros. Hay muchísimas oportunidades que están abriendo en esta industria. ¿Qué le dirías a esos mexicanos en Estados Unidos que, que tienen esa ventaja de estar aquí de estar allá? ¿Cómo pueden aprovechar esta industria, Mariano? ¿Cómo, ¿Cómo pueden sacarle algún provecho? Oh, um, ¿Cómo le pueden sacar provecho? Pues fíjate que, que la manera yo creo que ellos pueden sacarle provecho es... Este, pues sería invirtiendo, apoyando ¿no? a, a lo que son empresas mexicanas eh, que tienen el alcance, tal, tal como nuestro proyecto y a otros más que hay, pero que vean el potencial que tienen ¿no? en eh, crecimiento, que todavía están nuevas, que ellos todavía uh, pueden acceder, eh, invirtiendo en ellos, ¿no? Y, porque para ellos es un poquito más fácil, ¿no? Tienen sí. un ingreso un poquito más más elevado, pero sería igual, ¿no? invirtiendo en lo que son las empresas que están saliendo nuevas eh, aquí en México, nacionales, eh, que ellos pueden aprovechar, ¿no? Ese gran potencial y pueden incluso este, pues agarrar las pequeñas, ¿no? Así como, imagínate, no sé, desde, a lo mejor una de esas sale un Google, un Facebook, algo así, ¿no? Imagínate, ellos fueron los primeros que, que invirtieron en esas empresas. Pues ahorita ya, si no vendieron sus acciones, pues ya ahorita que se elevaron, luego bajaron, pero aprovecharon esa subida o todavía las mantienen. Son empresas ya muy establecidas. Creo que esa es la manera que pueden aprovechar así un, un, este, un inmigrante en Estados Unidos, que, que puede invertir en México creo que esa es la manera que puede invertir en México o aprovechar también para mínimo este sería como guardar, ¿no? o eh, su, su su dinero trabajado con esfuerzo pues creo que esa es una manera no eh, invertir en las empresas en las pequeñas empresas aún pequeñas empresas no especialmente las de cannabis o gente Ok, Mariano, pues ya, ya nos colgamos un chingo de, de la plática. <risa> Yo creo que tenemos para darle otro rato, eh, pero luego no vamos a poder subir tanto video. Ya dejó, vamos a hacer uno de cada ocho días. Este, Pues muchas gracias, carnal. Algo que le quieras decir a los socios, a, a, al público en general. Este, Ya descubrieron que no somos eh, white chickens, no... No, este, no recibimos herencia de nadie. Ya ya... Blanco, yo no, mira. No, mames, veo blanco porque aquí tengo iluminación, <risa> tengo un taller, tengo, pero pues, yo, tú sabes que estamos casi del mismo tono que <risa> sí. A ti porque que te falla la iluminación, pero sí. este, aquí ya tenemos todo arreglado para que me vea Rosita, güey, mínimo. <risa> este, no, pues ya la gente ya vio que, que, que la verdad le sudamos gacho, fue algo. Eh, muy difícil y todavía nos guardamos unos detalles porque no sí, nos guardamos lo feo no este pero es para no darle fama a otros culeros la verdad otra palabra no, no, no cabría un mensaje carnal a los socios a, al público en general a la gente que sigue las redes de Canamichi y de Pablo Luna eh, pues a los socios muchas gracias todavía ¿no? por, por ahí me hablo con unos este creo que todos todavía tienen mi número sigo en el grupo este, muchas gracias, ¿no? Por todo, por todo el apoyo, los que, los que están, porque varios han ido, ¿no? Ahí este, muchas gracias. Eh, pues también aquí aquí estoy, ¿no? Yo no, yo no dejé de participar en la en lo que es la el trabajo operativo, pero todavía eh, sigo siendo parte. Eh, pues nada más saludarlos a todos, ¿no? Un cordial saludo a todos. También, que bendiciones. No, eso les mando a todos los socios muy bien pues ya de los socios que conocieron a, a aquel joven Mariano ahora ya a Don Mariano ya con, Don Mariano. deseando bien y bendiciones y todo este pues chido carnal ya la vamos a dejar por aquí eh, a toda la gente por favor suscríbanse a nuestras redes sociales arroba Pablo Luna Canamich arroba eh, Grupo Canamich también nos pueden buscar eh, comunidad Pablo Luna Aquí las redes de Mariano las abandonó hace como dos años, pero yo también, yo siento que todavía lo pueden encontrar por ahí como José Mariano. ¿O cómo, ¿Cómo están tus redes, Carlos? Eh, creo que tengo mi fanpage de José Mariano Talavera. Ajá, esta es su fanpage. Este, Vayan a darle like y pues hasta la próxima. Mis estimados emprendedores y emprendedoras, es cuanto.